Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en De Mañana. Esto es De Mañana. Ah, bueno, yo me voy a presentar yo mismo, ¿verdad? Porque me corresponde a mí el, el tema en este momento. Miren, quiero aprovechar la, la, la ocasión eh, con la finalidad de hacer público un comunicado que se dio a conocer ayer por el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco. Hola, hola, Marcos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? El CCFM. Carlos, estamos... ¿me escuchas? Sí, uh, te estamos escuchando, ¿Sí? Yerian. Carlos, ¿me escuchas? Yerian, ¿te estamos escuchando? Sí, te estamos escuchando. Carlos, ¿me escuchas? Parece que él no nos está escuchando a nosotros. ¿Me puedes escuchar, Carlos. Bueno, miren, eh, el, el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís eh, preocupado por la crisis sanitaria mundial que está golpeando la República Dominicana y de, la, y de manera muy significativa la provincia de Duarte, principalmente la ciudad cabecera, hace un llamado a todos los sectores y ciudadanos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestro pueblo a que trabajemos como un verdadero equipo, conjuntamente con el gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública, del Sistema Nacional de Salud y las autoridades locales para enfrentar de manera decidida y positiva la actual situación de crisis sanitaria. Es preciso felicitar, dice el Consejo, apoyar y agradecer de todo corazón a quienes están en primera fila librando estas batallas. Entre ellos tenemos nuestros queridos médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza de los hospitales, centros médicos y clínicas del país, entre otros, por el esfuerzo desplegado. Eh, esta pandemia que ha puesto de rodilla al mundo entero, logrando sacar desde lo más profundo las grandes debilidades que aquejan a la humanidad y a cada país individualmente. No hay un lugar donde haya llegado el COVID-19, que el Estado se encuentre a la altura de las circunstancias. Los franco alzamos nuestra voz y defendemos nuestros derechos. Somos un pueblo que, aunque sus compromisos sin delegarlos y sin postergarlos, por esta razón debemos seguir siendo un pueblo unido, glorioso, y seguir trabajando por las mejores causas de nuestros compueblanos. Muchísimas gracias, Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Esta información me la envía la doctora Kusner, a quien le agradezco el envío de este. Bueno, eh, eso es lo que se requiere en este momento. Se requiere, como decía en un comentario al principio del programa, se requiere esperanza, pero eh, también se requiere unión, se requiere que debemos pensar como equipo y tratar de que cada quien con las acciones que realice coadyuve a mejorar el estado de situación por la que estamos atravesando eh, y, y abandonar esa, esa actitud individual que nos está matando. El hecho de que alguien salga a jugar a la calle vitilla o que alguien salga al, al frente de su casa como mostró en un video Yerian, hace un rato, eh, porque bueno no, no estamos violentando nada, pero sí estamos contaminando y la gente no quiere entender eso. Ese individualismo es lo que nos va a matar si seguimos en, con, esa, eh, con esa actitud. Miren, hay que tomar medidas extremas eh, y el mundo no va a ser igual que como lo conocimos antes del coronavirus. Eso lo decía el doctor Polanco hace un rato en la llamada que nos hizo. Pero Fulvio mencionaba, y ya yo tengo eh, información de primera mano, con un amigo que tengo que es boliviano, un gran amigo mío, y eh, aquí lo tengo al teléfono. A mí me gustaría que compartiéramos con, con Iván, que compartiéramos eh, cómo lo han hecho ellos en Bolivia, cómo han enfrentado el problema. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Estás en alta voz en el programa que hago por la mañana mañana en San Francisco de Macorís al teléfono está el doctor Iván Montellano Roldán quien es abogado y ex ministerio público boliviano con quien vamos a conversar yo quiero que compartir con, con, con Iván la experiencia de cómo se está desarrollando el tema del coronavirus en Bolivia buenos días hermano, ¿cómo estás? muy buenos días querido amado, a tu audiencia y a los queridos hermanos que comparten contigo el panel eh, muy buenos días aquí, bueno, en Bolivia también, como en todas partes, viviendo este mal momento, pero que también tiene sus cosas positivas, ¿no? Estoy ah. a órdenes, querido Amado. Ok, la pregunta básicamente es, tú me contabas, eh, creo que ayer en la tarde, que ustedes estaban saliendo a la calle, pero eh, mediante la utilización del número de cédula o el número de identificación. Explícanos cómo funciona eso. Bueno, eh, se ha dispuesto por el gobierno que las personas para poder aprovisionarnos de eh, los víveres, de, las, de los productos de primera necesidad de la canasta familiar, eh, tengamos la posibilidad de ir a los mercados justamente para ese fin, de acuerdo al número con el que concluye la cédula de identidad. Ok. Entonces, entonces nosotros tenemos la cédula de identidad que es nuestro documento que nos identifica. El día lunes salen las cédulas que terminan en 0 y en 1, los días martes los que terminan en, 2, en 3 y en 4, los miércoles en 5 y 6 y los jueves en 7 y 8 y los viernes en 9 y 0. Entonces eh, ese es el, es el modo en que estamos, estamos eh, sobreviviendo o viviendo esta crisis que, que vive todo el mundo. Bien, ¿cuál es el estado de la pandemia? Ya si sí tiene la información, cómo anda el número de infectados y de fallecimientos, si los hay. En realidad hay pocos fallecidos, son seis. Tenemos uh, un número de infectados que creo que no pasa de dos con, mil, eh, contando los que aún no se sabe si realmente tienen el, si tienen el, el, el virus. Pero eh, tenemos realmente un control que se está haciendo ahora mucho más estricto ya, a fin de, a fin de evitar pues que esto se propague mucho más. Realmente estamos en una cuarentena absoluta. Aquí, como te decía, la única forma de salir es eh, a través de ese mecanismo de las células de identidad. Y bueno, los médicos, militares y policías que son los que hacen el control, y quienes nos atienden en los centros de salud son precisamente los que pueden y tienen la autorización respectiva para poder salir a las calles. Ok, Después, vamos no a ver si no. si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta para ti. ¿Alguno de ustedes quiere preguntarle algo a, a Iván? No. Fulvio, este, esto, eh, Yerjan, ¿tienen alguna pregunta para Iván? No, no les oigo, no les oigo. Pulvio, adelante. Bueno. Amado, mira, sí, con, sí, relación, sí. con relación a las medidas que está tomando, con relación a la medida que está tomando Bolivia, puede servir a nosotros de, con el caso que él menciona de, de, de la cédula de identidad y los números para poder estar dando los suministros. que necesitan para la familia. Así, así es, así es. Son metodologías que se usan, son metodologías que se usan que son así también nosotros podemos. Usarla si es necesario, como no, las de las ciudades, pero pero desde la misma casa tenemos que crear conciencia y dedicar a una persona que sea una persona que salga a buscar que su salga dinero, a la calle, que eh, en la calle es poniéndose. Sí, bueno, gracias, hermano. Bueno, un mensaje final para el pueblo de San Francisco de Macorís, que es mi pueblo, y el tuyo también, y para el resto del país. Eh, muchísimas gracias, Amado, por la amabilidad de llamarnos y, y, y, bueno, como en todas partes, yo creo que es el momento de cuidar a nuestras familias, de cuidarnos nosotros y evitar que esta pandemia se propague mucho más. Lamentablemente eh, estamos viviendo un momento de crisis, pero esa crisis que nos ayude a vivir más en familia, a compartir más con los hermanos y con los familiares, con los hijos, con la esposa. Así es. Y eh, que todos nos cuidemos, quedémonos en casa, creo que es el, el mensaje, eh, el mensaje más correcto ahora. Correcto. No salir sin necesidad. Y cuidémonos todos, amado, que Dios los bendiga a, a ustedes que están en el programa y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y República Dominicana. Como lo gracias, Iván Montellano, querido hermano. Como siempre, un abrazo a la distancia. Recibelo con fuerza. Igual ustedes, manténganse siempre seguros en la casa para evitar que esto se siga propagando. Gracias y buenos días. Buenos días, amado. Igual un abrazo grande para ti y toda la familia. Okay. Bueno, bueno, señores, era nuestro querido amigo y ex compañero de labores en el Ministerio Público, eh, Iván Montellano Roldán, eh, por supuesto un boliviano que desempeñó funciones de Ministerio Público en la más alta jerarquía del Ministerio Público, que es la Fiscalía Nacional de Bolivia. Eh, y como ustedes ven, en todas partes están sucediendo situaciones, pero hay métodos, hay mecanismos, y eso era una de las cosas que queríamos dejar claro e ilustrar. Ya lo había mencionado al principio del programa eh, Fulvio, en uno de sus comentarios, en una de sus intervenciones. Y ahora no lo con este amigo boliviano. Eh, dependiendo del terminal de tu cédula, tú sales un día a la semana. Eh, y eso, de alguna manera, lo que hace es que evita la aglomeración de personas. Y también permite que tú sepas que tienes que comprar para una semana y ya no tienes que volver a salir a la calle. Así es que hay que buscar formos, hay que buscar método. Era lo que decía el doctor Armando Polanco. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. Tenemos que aprender a convivir con lo que está pasando. Bueno. Nosotros Así seguimos es. con más contenido del programa. Adelante, Yerian. No, no. Eh, felicitar esa, esa llamada eh, que se hace donde se le muestra a la República Dominicana. Bueno, pues una oportunidad de, de tomar y emular eso, de que salgan a trabajar por grupos, ya decíamos a, a por ejemplo aquí en San Francisco lo importante que sería que sean grupos que vayan a vender al mercado, si hay por ejemplo 100 vendedores bueno porque vayan 30 eh, por ejemplo el lunes eh, que vayan 30 eh, el, el martes y que vayan 30 el, el, el miércoles y después que vayan 10, no sé, eh, dividirlo verdad por, por lo que por ejemplo eh, como se entienda para tratar de que haya la menor cantidad de gente en las calles, pero que todo el mundo también pueda eh, tener la oportunidad de, de movilizarse. Así es, así es. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, en mi, en mi comentario del día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos y, y darnos el feedback de eh, las informaciones que hemos manejado durante este momento. Hay está. más contenido del programa de Mike. Carolina está por ahí eh, No sé Bueno, parece Yo, que Carolina parece se intermedio. fue eh, Está desconectada ahora porque le tocaba el, el tema de ella Entonces vamos a pasar a una pausa comercial Y luego volvemos con el tema de Fulvio Ureña ¿Verdad? Cómo no, adelante Vámonos a la pausa